Resolución de problemas usando el Método Singapur. Sumas sencillas. El Método Singapur nos ayuda a desglosar una situación o una problemática matemática en partes para comprenderla mejor y de esta manera poder llegar al resultado. Los pasos para resolver una situación matemática son... ¿Qué necesito encontrar? ¿Qué sé? ¿Estrategia que usaré? ¿Represento el problema? ¿Escribo la ecuación? ¿Resuelvo la ecuación? ¿Verifico si es razonable? Y finalmente, respondo a la pregunta. Veamos ¿sí? Resolvamos por ejemplo. Tatiana, tiene 6 años. Indicó su fiesta a 6 amigos. Por la tarde, llegaron sus 3 primos. ¿Cuántos invitados había en total? Es importante que cuando resolvamos una situación nos fijemos con mucha atención en los datos que nos dan. Ya sabemos que invitó a seis amigos y después llegaron sus tres primos. La pregunta que nos están haciendo es ¿cuántos invitados había en total? Este esquema que tienes es la manera en la que se resolverán los problemas. ¿Qué necesito encontrar? Pues, ¿cuántos invitados había en total en la fiesta? Que sé que había seis invitados y que llegaron tres primos. Cuando resolvamos las situaciones, utilizaremos las letras. De esta manera, empezaremos a trabajar álgebra. ¿Qué estrategia usaremos? Ya sabemos que llegaron primos, por lo tanto, hay más que Usaremos relación numérica suma. Represento el problema. El círculo grande es mi incógnita, por lo tanto, todavía no tengo el dato. Sé que había seis invitados y que después llegaron tres primos. Lo que tengo que encontrar es el total, el círculo grande. Escribo la ecuación. Recuerda que el signo de interrogación representa la incógnita. Signo de interrogación es igual a 6 más 3. Resuelvo la ecuación. Aquí no necesito mostrar la incógnita. Únicamente escribir la operación a resolver. 6 más 3 es igual a 9. Verifico si es razonable. Esta sección del problema me permite revisar si mi resultado tiene sentido. Si yo tenía seis invitados y llegaron tres más, quiere decir que había más personas. Por lo tanto, sí es razonable porque me dio de resultado más invitados. Respondo la pregunta. ¿Recuerdas que estábamos viendo cuántos invitados había en total? Es importante que al responder las preguntas lo hagas de manera completa. En total había 9 invitados. No olvides mencionar de qué se está hablando.